Hola, qué tal amigo de Noticias de Última Hora y Noticias Internacionales Mundo. Están avanzando muchas noticias internacionales que son rele relevantes y hemos con pinzas, pues aquí traído parte de ese bloque de noticias que creemos que es importante y de interés para todos ustedes. Y esto es lo que vamos a tratar en los próximos minutos. Este es un momento importante en el proceso de justicia ante la Corte Penal Internacional. Los jueces han revisado la información y las pruebas presentadas por el fiscal y determinaron que hay denuncias creíbles contra estas personas por los presuntos crimes. La Corte Penal Internacional está haciendo su parte del trabajo. Como Tribunal de Justicia, los jueces dictaron órdenes de detención. Su ejecución depende de la cooperación internacional. CPI de la Haya emite orden de arresto contra el presidente Putin y una de sus asesoras. Ya hablaremos de esta noticia que está por todos los portales. Rusia, al igual que toda una serie de estados, no reconoce la jurisdicción de ese tribunal. Y en consecuencia, cualquier decisión de este tipo es nula desde el punto de vista legal para la Federación de Rusia. Alguien tiene cerebro para poner fin a esta locura fue la declaración del de presidente de Serbia respecto a la orden de captura emitida por la CPI en contra del presidente Vladimir Putin. Les tengo todos los detalles. Visita de Xi Jinping a Rusia eh, tendría como fin promover la paz en Ucrania basándose en los principios de no alineamiento, no confrontación y no ataque a terceros las dos partes practicarán un multilateralismo genuino, promoverán la democratización de las relaciones internacionales, construirán un mundo multipolar mejorarán la gobernanza global Estados Unidos se opone a cualquier propuesta de cese al fuego, han dicho desde el Pentágono, un dron kamikaze de Rusia destruye lanzacohetes de Ucrania en la zona del Donbass el envío de caza de la OTAN a Ucrania se toma como una involucración del bloque en el pero no cambiará los resultados de la operación, han dicho desde el Kremlin. Desde Rusia han dado a conocer que fueron homenajeados los pilotos que maniobraban sus casas Sub-27 en el momento de caer el dron MQ Riper de del norte, que estaba cerca de las fronteras rusas. Estamos hablando cerca de la península de Crimea y cayó al Mar Negro el dron MQ Ex presidente del norte, Donald Trump, dice que puede ser arrestado en los próximos días por la justicia norteamericana. Estas y muchas noticias más en este bloque informativo para hoy aquí en Noticias de Última Hora. Estas son las noticias más relevantes de hoy. Saludo cordial amigos, han pasado cosas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 uno de los primeros que se pronunció frente a la orden de arresto del presidente Vladimir Putin y frente a esta noticia desde Moscú ha sido el ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov que lo consideró como irrelevante y lo calificó de absurdo. Todo indica que dentro de esta orden dictada en la CPI, que considera que Putin estaría involucrado en la presunta deportación ilegal de niños desde las zonas ocupadas de Ucrania, pero ojo a este dato, no menos importante ahora con todo este momento, Rusia no es miembro de la CPI, lo que a ella no le obliga para nada a cooperar con la entidad, además de que ya de rechazarla. Rusia niega todo tipo de crímenes de guerra en Ucrania. De acuerdo con el alto tribunal, los delitos habrían ocurrido desde el 12 de febrero del 2022, cuando se inició la operación militar especial en el territorio que es liderado por Volodymyr Zelensky. desde la portavoz de la Cancillería de Rusia, estoy hablando de la portavoz María Zaharova, ha dicho que considera totalmente nula la orden de arresto contra Vladimir Putin y ha recalcado que todas las órdenes de arresto que salgan de este tribunal serán jurídicamente nulas para la Federación, pues, el tribunal no tiene ninguna jurisdicción sobre Rusia, ya que desde el país que dirige Putin no tienen vínculos con el Estatuto Penal de Roma, así que no tendría obligaciones de cooperar. El representante permanente de Rusia ante la ONU, Basile Nevencia, declaró este viernes durante una reunión del Consejo de Seguridad que la orden de arresto contra el presidente ruso emitida por la Corte Penal Internacional demuestra que este tribunal va en camino de su destrucción. Cito las palabras. Esta instancia judicial parcial politizada e incompatible ha vuelto a demostrar su inferioridad. La CPI es una marioneta en manos del occidente colectivo que siempre está listo para ejercer la pseudo justicia por encargo, denunció el alto diplomático al tiempo que reiteró que las decisiones del tribunal tienen nula validez para Moscú. A su vez, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, que ha dicho que Rusia y otros países no reconocen la jurisdicción de este tribunal por lo que consideran este tipo de orden es indignante refiriéndose a la orden de captura para el presidente Putin y su asesora presidencial.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 hay una serie de países que no acepta el estatuto de Roma ni el tribunal. La jurisdicción internacional. No Estados Unidos, China, India, Pakistán, Turquía, Israel y Rusia. Rusia. Lo que en su efecto Putin podría viajar sin ningún problema a aquellos países aliados que no están o que no apliquen en esta orden. Entonces, esto es... No digamos que un saludo a la bandera es una buena señal en términos de lo que la comunidad internacional mira, pero a efectos prácticos, Putin va a poder viajar a donde quiera mientras ese gobierno lo reciba y no haga efectivo a esa orden. El fiscal ...ha dicho en Twitter señalando la orden de detención y arresto contra Vladimir Putin por parte de la CPI. Ahora, ha sido muy comentada la forma en que Dimitri Medvedev, que es el escolta diplomático férreo de Vladimir Putin, ha dicho en las últimas horas, refiriéndose al documento que expedirá este tribunal, ha dicho que no es necesario explicar dónde se va a utilizar este papel. Sin comentarios para este tweet. Buxik, atención, el presidente serbio habló sobre la orden de arresto y en las últimas horas... Ha dicho Alguien tiene cerebro para poner fin a esta locura. El presidente serbio ha ordenado programar una reunión del Consejo de Seguridad Nacional para este sábado para tratar esta última noticia que pondría una situación complicada a la seguridad mundial. La autorización del arresto del presidente ruso podría ser un paso hacia el mayor conflicto en la historia del mundo, ha declarado este viernes Alexander Lukashenko. Cito las palabras: Me temo que nos dirigimos en la dirección que quizás el mayor conflicto en la historia del mundo, me pregunto si alguien tiene el cerebro para poner fin a esta locura. ¿Alguien entiende las consecuencias a las que nos enfrentamos? Comentó el mandatario sobre la noticia durante su viaje a la ciudad de Sid. El líder serbio pidió a su jefe en el gabinete que le ordene al viceprimer ministro de Exteriores, Ibti K. programar una reunión del Consejo de Seguridad nacional para este sábado. No obstante, el presidente Buxik no estará presente en la sesión porque viajará a Urid en Macedonia del Norte donde se reunirá con el primer ministro Kosovo Albin Kurti y mediadores internacionales en el marco del diálogo sobre la normalización de las relaciones con la República autoproclamada. Pese a una fuerte presión de la Unión Europea, Belgrado conserva sus antiguos lazos con Moscú y rechaza unirse a las sanciones occidentales impuestas a Rusia por la operación militar en Ucrania. En las últimas horas, el expresidente el presidente Donald J. Trump asegura que será arrestado el martes y llama a sus seguidores a manifestarse mientras agencias analizan acciones preventivas en la Corte Penal de Manhattan y sus alrededores ante una posible acusación del mandatario. Esto fue lo que escribió Donald Trump en la red social Trust. El principal candidato republicano y expresidente de Estados Unidos será detenido el martes de la próxima semana. Protesta, recupera nuestra nación, escribió el expresidente tras denunciar que los patriotas del norte están siendo arrestados y mantenidos en cautiverio según el mandatario el crimen, la inflación están destruyendo el país mientras millones de personas están ingresando a través de sus fronteras abiertas asegurando que muchos provienen de prisiones e instituciones nuestra nación ahora es tercermundista y al instante. el sueño americano muerto los anarquistas de la izquierda radical han robado nuestras Presidenciales y con ellas el corazón de nuestro país declaró evaluaciones preliminares de seguridad. Mientras tanto, las agencias policiales del país norteamericano discuten preparativos de seguridad nacional para la Corte Penal de Nueva York y sus alrededores. Ante la posibilidad de una acusación en los próximos días del expresidente estadounidense por un delito grave de falsificación de registros comerciales, informan medios locales citando a funcionarios anónimos que están familiarizados con el asunto. El Departamento de Policía y Funcionarios de la Corte de Nueva York, el Servicio Secreto de Estados Unidos y la Fuerza de Tarea conjunta contra el terrorismo del FBI, coordinan y están llevando a cabo evaluaciones preliminares de seguridad adicional en el tribunal y a una calle aledaña, según las fuentes de NBC, quienes afirmaron que las discusiones son de carácter preventivo, dado que no se han presentado cargos contra el político. Por su parte, cuatro funcionarios de las fuerzas del orden confirmaron a la AP que las acciones solo se tratan de conversaciones preliminares que involucran sexo. Y los aspectos prácticos de una posible comparecencia de Trump ante el tribunal, lo que podría, según Trump, ser acusado por el delito de falsificación de registros comerciales y de violar o saltarse las leyes de financiación de las campañas al organizar un pago de 130 mil dólares a la actriz de películas para adultos Storming Daniels a través de su entonces abogado Michael Cohen a cambio de su silencio sobre supuestos encuentros con el mandate en 2006 que Trump lo niega. En caso de que se incrimine al líder republicano, sería la primera vez que se formulan cargos contra un expresidente norteamericano y que podría dar su vuelco en la carrera para las elecciones de 2024. En las últimas horas John Kirby desde los Estados Unidos se refirió a la visita de Xi Jinping que le hará al mandatario de Rusia, estamos hablando de Vladimir Putin, este 2021 y 2022 pero han sido enfáticos en decir que no van a apoyar el cese al fuego que pretende promover Xi Jinping allí en la capital rusa. Basándose en los principios de no alineamiento, no confrontación y no ataque a terceros, las dos partes practicarán un multilateralismo genuino, promoverán la democratización de las relaciones internacionales, construirán un mundo multipolar. Dicen, desde los Estados Unidos, queremos expresar nuestra preocupación por cualquier propuesta de China que sea unilateral y refleje la perspectiva rusa, declaró desde Washington. Washington se opone al cese al fuego inmediato de Nunca y no apoya el plan chino para una solución política de conflicto, declaró el coordinador para comunicaciones estratégicas del Consejo Nacional de Seguridad de la Casa Blanca John Kirby, citado por The Wall Street Journal Mejorarán la gobernanza global y contribuirán al desarrollo y progreso del mundo. China mantendrá su posición objetiva y justa sobre la crisis ucraniana y desempeñará un papel constructivo en la promoción de las conversaciones de paz. Según el funcionario tal medida significaría reconocer adhesión de nuevos territorios que pasaron a formar parte de Rusia al tiempo que daría Moscú la oportunidad de fortalecerse sus posiciones y refrescar sus tropas. Las declaraciones de John Kirby se producen ante la visita de Xi Jinping al mandatario ruso que durará dos días. Las propuestas unilaterales de Pekín también esperamos que el presidente Xi Jinping se ponga en contacto directo con el presidente Vladimir Zelensky porque seguimos creyendo que es muy importante que escuche también a la parte ucraniana, destacó John Kirby. Mientras Putin y Xi Jinping planean su agenda, queremos expresar nuestra preocupación por cualquier propuesta de China, que sea unilateral, según John Kirby, y que refleje la perspectiva rusa, agregando sin duda, apoyamos los llamados a un cese al fuego, que sería promovido por el presidente de China en la reunión en Moscú, afirmó. A finales de febrero, China presentó un plan para resolver el conflicto en Ucrania. El documento tiene 12 puntos, en los cuales destacan la reanudación del diálogo, el cese al fuego y el levantamiento de las sanciones contra Rusia. Desde Moscú, saludaron la propuesta y la voluntad de Pekín para resolverlo todo por la vía pacífica. Sin embargo, el plan chocó con el escepticismo de Occidente. Putin aplaudió, así que ¿cómo podría ser bueno?, preguntó el presidente Joe Biden. En las últimas horas, un dron kamikaze. Estas imágenes están siendo presentadas por el Ministerio de la Defensa de Rusia, en donde un dron kamikaze ruso destruye un lanzacohetes usado por en el Donbass. Estamos hablando del RM-70 que fue detectado por el operador de un dron ruso cerca de una zona en la que se originan ataques regulares contra la ciudad de Donetsk y sus alrededores. El dron Kamikaze ruso destruyó un lanzacohetes usado por Ucrania según el Ministerio de la Defensa de Rusia. Ha publicado el video de la destrucción con una munición merodeadora de un lanzacohetes rm 70 que se encontraba en servicio en el ejército ucraniano. El de fabricación checoslovaca fue detectado por un operador de aparato aéreo tripulado en la zona de Abdijeka, en el Donbass, precisó la cartera de la defensa, donde en esta zona se registran regularmente ataques de artillería a la ciudad de Donetsk y sus alrededores. Las municiones merodeadoras se utilizan eficazmente para destruir equipos bélicos de las Fuerzas Armadas de Ucrania, tales como piezas de artillería, sistemas de misiles antiaéreos, lanzacohetes, carros de combate y otros vehículos blindados, comentó el organismo militar. El envío de casas a Ucrania por parte de Occidente significa una mayor involucración de la OTAN en el conflicto, lo destacó el secretario y portavoz de la presidencia, Dmitry Veskov, referente a la entrega de Polonia y Eslovaquia de casas para Ucrania. Varsovia y Bratislava aprobaron el envío de cuatro casas y 14 respectivamente han dicho que el envío de estos aparatos no cambia los planes de la operación militar y solo traerá más problemas para el gobierno de Kiev. El Ministerio de la Defensa de Rusia otorgó una distinción a los pilotos de los casas que maniobraron los 27 e interceptaron el avión no tripulado MQ-9 del norte que cayó en el Mar Negro este 14 de marzo cerca de la península de Crimea. Esta cartera, recordemos que el Norte, Esta cartera dice que el norte violó la resolución que Rusia señaló los límites de que esta zona tiene límites de uso temporal establecida para la operación militar especial, subrayando que los límites fueron establecidos de acuerdo a los estándares internacionales y comunicado a todos los usuarios del Espacio Aéreo Internacional Mientras que desde el Pentágono insisten en que el aparato sobrevolaba aguas internacionales y aseguran que los aviones tripulados y no tripulados seguirán operando desde donde lo acepte el derecho internacional, incluyendo la región del de Mar Negro.